Hola, yo soy Alondra y soy de equipo de una mujer. y como ven también soy Scout. Y hoy les voy a hablar sobre lo que es el Movimiento Scout en México y de lo que hacemos para formar un mundo mejor. El Movimiento Scout surgió como una forma de combatir la delincuencia en Inglaterra de principios del siglo XX, buscando el desarrollo físico de los jóvenes para que llegaran a ser buenos ciudadanos. En 1907 se realizó el primer campamento. Este campamento fue experimental, se realizó en la isla de Bronzea, con 20 muchachos separados en cuatro patrullas, las cuales eran lobos, toros, chorlitos y cuervos. Estos muchachos eran hijos de militares que promovieron la campaña de delincuencia. El Movimiento Scout promueve las actividades al aire libre y el servicio comunitario, todo con el objeto de formar carácter y enseñar de forma práctica los valores, así como difundir el mensaje de la paz mundial. Es un movimiento conformado por jóvenes, dirigido por jóvenes y supervisado por adultos. Nuestra misión es dejar este mundo en mejores condiciones en lo que lo hemos encontrado. Bueno, pues espero que les haya gustado y ahora entiendan mejor lo que es el movimiento y nunca se olviden de retirar.